En este video vamos a ver cómo generar una saturación del espacio empleando una herramienta que nos ofrece Inkscape voy a partir de una entidad con un tamaño apropiado para poderla replicar en este caso si yo me fijo acá mi entidad mide 40 milímetros por 41 milímetros también lo puedo ver desde la persiana escalar a continuación lo que voy a hacer para cumplir con las consignas del ejercicio es marcar los márgenes que debo dejar en la lámina en este caso se nos ha pedido 5 centímetros o 50 milímetros desde los márgenes entonces voy a marcar con guías perdón ahí los 50 milímetros también acá y en el caso del margen inferior debo dejar los 5 centímetros a partir del rótulo que mide 4,5 centímetros es decir, que voy a necesitar una guía a 95 milímetros, aproximadamente ahí. Esta sería aproximadamente el área que yo puedo llenar con figuras para hacer mi saturación. Una vez que tengo esto delimitado, voy a seleccionar, voy a venir a edición y voy a elegir clonar, crear clones en mosaico. Si esto tuviera eh, valores, lo que me conviene hacer al, al entrar es darle reiniciar. ¿Sí? Para que se limpien todos los valores viejos y yo pueda comenzar de cero. Aquí yo voy a cargar el número de columnas y el número de filas que quiero. Yo he probado anteriormente y por eso tengo elegido 4 filas y 8 columnas. Ustedes pueden ir probando si con esa cantidad de filas y columnas completan esta superficie. Aquí eh, he cargado cuánto mide, perdón, 4,1, eh, 4, me da acá las medidas en centímetros, podría ponerlas en la unidad que yo quiera, 4 centímetros por 4,1, que es lo que mide el contenedor de mi entidad, bien. A continuación voy a venir a desplazamiento, y en desplazamiento yo puedo elegir cuánto se van a desplazar las entidades por fila y por columna. ¿Y cuánto se van a desplazar en el eje X y en el eje Y? Entonces, en este caso, yo voy a elegir que en el, por filas en el eje X se desplacen un 5%, ¿bien? Y que por, fi, por eh, filas en el eje Y se desplacen también un 5%. Estos valores son absolutamente caprichosos, yo los he elegido porque así me gustó hacerlo, ustedes pueden con fundamento elegir los valores que quieran. Si en este momento yo le doy crear, va a ocurrir esto, ¿sí? simplemente se ha generado una matriz por desplazamiento de la entidad, le voy a dar eliminar y voy a continuar, voy a venir a escala y lo que yo cargue acá se va a sumar a lo que cargué anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que eh, se escalen las entidades un 10% por fila, sí, en las X y en las Y. Tengan en cuenta que si el escalado lo hacen solo en las X o solo en las Y, la entidad se va a deformar. Bien, entonces yo elegí que solo escale por fila y que lo haga en las X y en las Y. Bien, si ahora le doy crear, pasa esto. ¿Se ve? Es decir, las entidades se han ido escalando cada vez un 10% por fila. Muy bien. Y también podría agregar una rotación. Por ejemplo, le puedo decir que gire las entidades. Un 15, 15 grados por columna bien y puedo probar qué es lo que pasa antes de darle eliminar y ahora debería darle crear y veo si esto es satisfactorio si no me gusta puedo deshacer puedo darle que gire acá 15 grados y no que gire acá o cualquier otro valor le podría dar sí, y le puedo dar crear bien puedo deshacer eliminar y agregar una fila más porque veo que con esto no estoy llegando a donde necesito y puedo darle crear bien puedo eliminar y finalmente también puedo venir y cambiar algo de la opacidad por ejemplo le podría decir que por columna quiero eh, una variación de opacidad del 10 ¿Sí? y entonces probar y decirle crear y ocurriría algo como esto bien también podría cambiar algo de color es decir que ustedes pueden ir alternando ya saben que pueden ir también deformando la entidad si escalaban con porcentajes diferentes en x y en y y de este modo generar su saturación del espacio cuando esto sea satisfactorio, yo podría seleccionar todo, moverlo para que quede dentro del recuadro y el paso siguiente que vamos a ver en otro video va a ser enmascarar este área para que solo sea visible lo que está dentro del recuadro. Obviamente que para aplicar el principio de economía de recursos, lo que exceda este recuadro no debe ser grande, sino que debe ser lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estaría bien que yo genere una, una saturación del espacio con un espacio muy superior al de la lámina, porque voy a tener cantidad de vértices, de rellenos y de trazos muy superior a la necesaria y entonces no estaría aplicando el principio de economía de recursos.